¿Qué tal rubiqueros? En este vídeo vamos a explicar los fundamentos y la nomenclatura del cubo de 2x2x2. Las partes de este cubo son bastante sencillas ya que, como podemos ver, solo hay piezas que tienen tres colores, que son las esquinas, como por ejemplo esta que tiene el negro, el rojo y el azul, a diferencia de un cubo de 3x3x3 en el que tenemos también los centros y las aristas. La configuración de colores en un cubo de 2x2x2 suele ser la siguiente. Tenemos, por un lado, el blanco o negro, dependiendo del modelo, y en el lado opuesto tenemos el amarillo. Luego tenemos los colores cálidos, que son el rojo, y en la cara opuesta el naranja. Y finalmente los colores fríos, que son el azul, y en el lado opuesto el verde. Colocando... El blanco o el negro en la cara superior tendríamos el rojo a la izquierda y el azul, como podemos ver, a la derecha. Hay algunos cubos en los que, como he dicho, los, eh, las pegatinas negras se sustituyen por las blancas y hay otros cubos en los que las pegatinas naranjas se sustituyen por pegatinas moradas, pero esta es la configuración normal de colores en un cubo de 2x2x2. Vamos con la nomenclatura en español. A la cara superior se la denomina con una A, a la cara inferior se la denomina con una B, a la frontal con una F, a la trasera con una T, a la derecha con una D y a la cara izquierda se la denomina con una I. En cuanto a la nomenclatura en inglés, tenemos la cara U de UP, la cara F de front, la cara R de right, la cara B de back, la cara L de left y la cara D de down. En cuanto a los movimientos de las caras, estos pueden ser horarios, antihorarios o dobles. En el caso de un giro horario, por ejemplo, ponemos el caso de la cara derecha, que sería este, un giro horario, se pondrá la letra de la cara y ya está, no se pondrá nada más. En el caso de hacer un giro antihorario, en el caso de la cara derecha sería, por ejemplo, este, se pondrá la letra de la cara acompañada por un apóstrofo y se leerá, en este caso, se leería de prima. Por último, podemos hacer un giro doble, que sería un giro de 180 grados de la cara, que sería este. En este caso acompañaremos la letra de la cara con un 2 y se leerá D2 en este caso. Por último cabe señalar que hay algunas caras en las que el movimiento no se ve del todo bien, es decir, no es muy claro. Por ejemplo en la cara trasera el giro horario es este y el giro antihorario es este. Es un poco lioso al principio pero es cuestión de acostumbrarse. Por último, podemos pretender girar el cubo completo. Es decir, no girar una de las caras, sino girar todo el cubo. ¿Cómo se hace esto? Podemos girar en torno al eje X, que sería este, girar así el cubo, en torno al eje Y, que sería este, y también en torno al eje Z, sería de esta manera. Si giramos el cubo así, sería un giro horario en X y se denominaría con una X, simplemente. Si lo girásemos de esta manera, sería X prima. Y si lo girásemos 180 grados, sería X2. En cuanto a la Y, si lo giramos de esta manera, es Y. Si lo giramos de esta otra manera, es Y prima. Y si lo giramos 180 grados, así, es un giro doble y sería I2. Y por último, el eje Z. Si hacemos un giro de 90 grados así, sería Z. Si hacemos un giro de 90 grados de esta otra manera, sería Z'. Y finalmente, si hacemos un giro de 180 grados, tal que así, de tal manera que la cara que era antes la cara inferior pasa a ser la superior, sería Z2.